de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, de Washington. Eh, trabajo también con el tema de biodiversidad y salud y áreas verdes urbanas. Me gustaría darles a todos y todas eh, la bienvenida al webinar del día de hoy, el cual se titula ¿Qué beneficios tiene el espacio verde urbano en nuestra salud? Beneficios, desafíos, métodos y potencial para investigación en América Latina. El webinar eh, forma parte de una serie de webinars organizada en el marco de la colaboración del capítulo LAC del ISI con la OPS, una colaboración con la Organización Panamericana de la Salud para la Educación Permanente en Epidemiología Ambiental. Eh, el objetivo de la colaboración es de fortalecer la investigación científica y el desarrollo de capacidades, promover la educación en epidemiología ambiental y mejorar eh, la salud pública en la región. Y de nuestra parte, en la OPS, la doctora Agnes Suárez es la asesora de, en epidemiología ambiental y quien es el punto focal de, para esta colaboración y dejaremos al final de la presentación su contacto también para que puedan eh, enviarle mensajes. Eh, yo aprovecho este, esta posibilidad ahora, de, ya, ya que tengo el micrófono, de, hacer un par de, de pasar por un par de eh, diapositivas donde quiero presentarles algunas de las ideas de la agenda de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y de la OPS en el tema eh, de áreas verdes urbanas. Eh, esto está en un contexto más amplio de, del tema de biodiversidad y salud, eh, ya que tenemos un programa de biodiversidad y salud también dentro de la OMS y OPS, eh, donde hay un par de publicaciones eh, que, que les invito a que conozcan. Una que es eh, Conectando Prioridades Globales, Biodiversidad y Salud Humana, un, una revisión del estado del arte. Eh, y otro que salió hace un par de semanas o poco más, eh, que es sobre una guía para inclusión de biodiversidad en temas de nutrición y de salud. Y les dejo ahí eh, el enlace y la invitación para que puedan conocer. Y un poco más eh, en detalle sobre áreas verdes urbanas y la conexión con salud, como la OMS y OPS tratan del tema. Hay, un, hay dos publicaciones... Eh, bueno, hay más publicaciones, pero estas dos me parecen eh, particularmente relevantes para el contexto. Eh, una que trata de áreas verdes urbanas y salud, una revisión de evidencias y otro de, de impacto y efectividad de intervenciones. Esto se hizo a nivel global. Nosotros contribuimos con, eh, con temas desde de nuestra región. Y algunos de los puntos centrales de, de beneficios a la salud eh, de las áreas verdes urbanas están la reducción de estrés y aumento de la recuperación física y mental, la promoción de interacciones sociales, la mejoría del funcionamiento del sistema inmunitario, estímulo a actividades físicas y, de re y reducción de obesidad, eh, reducción de ruido, eh, reducción del efecto de islas de calor en ciudades y mejoría en la calidad del aire. O sea, como pueden ver, el tema de áreas verdes urbanas es central en la agenda convergente, por ejemplo, de cambio climático, calidad del aire, salud mental, eh, enfermedades cardiovasculares y otras eh, enfermedades no transmisibles. Eh, y con la parte de promoción de interacciones sociales, o sea, eh, cumple un rol fundamental eh, de promoción a la salud en las ciudades eh, y por eso me parece que el, el, este webinar es tan importante que se tenga una discusión sobre el tema en América Latina. Eh, y también dentro de la OPS y de la OMS, esto está en el contexto de políticas intersectoriales, donde estamos desarrollando algunas herramientas para medir los co-beneficios a la salud de políticas y acciones en ciudades. Entonces, hay algunas eh, de estas herramientas, una sobre AirQ+, que es sobre calidad del aire, otra, HEAT, eh, que sería del... Eh, los beneficios, los costos económicos a la salud de actividades físicas y también una herramienta específica sobre áreas verdes urbanas y los eh, co-beneficios a la salud. Y esto está dentro de eh, los modelos de análisis de impactos en salud o Health Impact Assessments y con análisis de costos evitados a la salud, o sea, también cumple un rol fundamental en la toma de decisiones para guiar la toma de decisiones para la priorización de políticas intersectoriales que tengan co-beneficios a la salud. Eh, un poco sobre la herramienta del, de áreas verdes urbanas, Green New UR, esto está en desarrollo. Eh, nosotros ya tenemos planificado algunos piloteos en ciudades de, de América Latina y del Caribe, eh, pero trata de. Hacer algunos modelos, por ejemplo, como pueden ver ahí a mano izquierda, de, en sistemas de, de información geográfica, de hacer eh, escenarios o planificar para que el tomador de decisión a nivel local pueda, eh, digamos, definir nuevas áreas verdes en la ciudad. Y con eso se salen algunas informaciones sobre los beneficios a la salud, por ejemplo, en salud mental, enfermedades cardiovasculares, reducción de diabetes tipo 2 y otras causas de muerte. Así que es una herramienta eh, que me parece que nos ayudará a avanzar con la discusión del tema en eh, la región. Y claro que este, el tema está en contexto ¿no? de, de, del cumplimiento de los ODS, eh, hay varios ODS conectados con eso y, como yo comenté, esta, este tema es parte de la Agenda Convergente de tantos temas paralelos, ¿no? de enfermedades no transmisibles, de cambio climático, calidad del aire, ciudades eh, y otros, infraestructura. Y también tenemos un trabajo bastante interesante dentro del movimiento global llamado Healthy Parks, Healthy People, eh, y acá en Estados Unidos tenemos una, una sociedad fuerte con el National Park Service, que es el servicio de parques nacionales de Estados Unidos, donde eh, impulsamos con ellos un tema llamado de prescripción de parques, donde eh, médicos o profesionales médicos pueden prescribir tiempo en la naturaleza o en, en áreas verdes urbanas y hacemos un mapeo de las áreas verdes urbanas que están disponibles, por ejemplo, para la población y el médico entonces puede eh, indicar qué parque, eh, de acuerdo con las eh, características del individuo, de las enfermedades que tiene o potencialmente tiene, eh, cuáles serían los parques y áreas verdes donde puede hacer las actividades que serían necesarias, sea para salud mental, sea, sea para reducción de enfermedades no transmisibles o otros temas como interacción social y, y, y otros. O sea, me parece de nuevo que el tema es central para la eh, toma de acciones integradas en eh, salud pública. Esta era mi presentación, es eh, muy breve, eh, solo para introducir el tema. Eh, estaré acá con ustedes hasta el final del, del evento y, y, y quiero mucho escuchar todas las presentaciones y ver cómo podemos unir esfuerzos eh, desde nuestro punto de vista de la OPS de la sede de Washington con las oficinas de país de la OPS en toda la región y todos los países de las Américas. Eh, y ahora yo paso la palabra a nuestra colega, eh, que es la moderadora del día de hoy, María Elisa Quinteros, que es de Chile. María Elisa es doctora en salud pública e investigadora de la Universidad de Talca, Chile. Su área de investigación es epidemiología ambiental, perinatal y reproductiva, siendo su área de interés la gestación, contaminación del aire y el espacio ver verdes. Eh, integra el Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Epidemi Epidemiología Ambiental en su capítulo latinoamericano y en el de nuevos eh, investigadores y estudiantes. Es miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología, de la Red de Pobreza Ambiental y la Red Ambiental del Maule. Después de las presentaciones de, de nuestros panelistas, habrá un tiempo para eh, una sesión de preguntas, comentarios, discusión. Y les pedimos que envíen eh, ahora, si quieren, o empezando ahora, eh, usando la función de Q&A que está disponible al lado, al lado derecho de la pantalla, sus preguntas, comentarios, y esto nos ayudará en la discusión al final de las presentaciones. Este webinar tiene una duración prevista de una hora y diez minutos y será grabada para que esté disponible en las páginas web de isi y de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, eh, con mucho gusto yo paso la palabra a María Elisa, la moderadora del día de hoy, y les agradezco mucho por eh, la atención y por la participación en este webinar. Un gusto y nos conversamos al final de las presentaciones. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias Daniel por, por compartir tan generosamente con todos eh, los links, la herramienta. Me parece maravilloso que un sueño que podamos acceder a algún momento de nuestra región latinoamericana y el Caribe a toda esta información, como poder verlo en una aplicación y, por ejemplo, determinar a qué parque urbano podemos asistir. Así que muchas gracias eh, por eso. Voy a pedir a Celeste eh, ayuda con la presentación, una breve introducción. Buenas tardes a todas y todas las personas de la región latinoamericana y el Caribe. Estamos muy contentos de poder eh, crear esta instancia de difusión y de socialización del conocimiento en espacio verde urbano, que es una temática bastante eh, nueva eh, en el mundo en general y también para nuestra región. Nosotros nos enfrentamos en América Latina a escenarios como estos, donde vemos ciudades como La Paz, Río, Río de Janeiro, Quito, o el mismo Santiago de Chile, donde tenemos desafíos importantes en términos urbanísticos y cómo la ciudad eh, va creciendo eh, e incorporando o no espacios verdes para los, para los ciudadanos, dependiendo de la planificación que los tomadores de decisiones tienen en, en su agenda. ¿ya? Eh, y también nos enfrentamos a escenarios bastante complejos como este. Sabemos que nuestra región es una de las regiones con mayor desigualdad en, en el mundo. Y esto también lo observamos en la distribución de los espacios verdes urbanos en, en nuestras ciudades. ¿ya? Es por eso que quisimos conformar este, este webinar eh, y poder entender de mejor manera qué evidencia existe respecto eh, a los efectos que estos espacios verdes urbanos tienen la salud de la, de la población en general eh, acorde al ciclo vital y existe evidencia disponible eh, que se ha realizado principalmente en áreas fuera de nuestra región latinoamericana, eh, pero sin embargo eh, ya vemos que eh, existen experiencias locales eh, donde podemos eh, ver algunos resultados. Es por eso que hoy tenemos dos grandes eh, invitados, invitado, maravillosas personas que generosamente nos van a compartir su, su expertise en, en esta área. Primero tenemos acá, les presento al doctor David Rojas Rueda, él es mexicano y ha trabajado por mucho tiempo estos, estos temas. Actualmente es profesor asistente en epidemiología en Colorado State University, eh, su investigación principal se centra en promover el diseño urbano saludable, apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático. Bueno, David es epidemiólogo ambiental, tiene más de 10 años de experiencia y ha evaluado impacto en salud, ya sea de políticas de urban urbanización urbana y de transporte, impacto del en la salud de las políticas de estas mismas contaminación del aire, el ruido del tráfico, espacios verdes, efectos de la isla de calor, actividad física y los accidentes de tránsito. Por lo tanto, tenemos bastante que aprender en conjunto. También ha trabajado en varios países, en Europa, África, en nuestra Latinoamérica y América del Norte. Se especializa en evaluación de impacto en la salud, evaluación del riesgo poblacional, carga de enfermedad y ciencia ciudadana. Eh, por supuesto, su investigación involucra a ciudadanos, partes interesadas, autoridades locales y nacionales. Y es miembro de la Asociación de Calidad del Aire, Clima y Salud de la universidad donde reside. Eh, y colabora activamente con agencias de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud, la OPS, con quien estamos llevando, realizando este webinar, eh, ONU Habitat y el Banco Mundial. Así que muchísimas gracias, David, por eh, aceptar esta participación. También representando Brasil, tenemos a la doctora Tiana López. Ella es postdoc research fellow en la Universidad de Sao Paulo, en la Facultad de Medicina. Ha desarrollado investigaciones en áreas verdes y salud. También es postdoc en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y ha investigado sobre contaminación del aire, cobertura de suelo, salud y áreas verdes. Su bachillerato fue realizado en Ingeniería Agronómica en la Universidad de Sao Paulo, Especialista en Gestión Ambiental de la misma universidad, máster en Recursos Forestales en Bosques Urbanos, eh, y ha investigado también la contaminación atmosférica y vegetación arbórea. Eh, es doctora en Ciencias en el Departamento de Patología, Laboratorio de Contaminación Experimental del Aire de la Facultad de Medicina de la misma universidad, y sus pasantías durante sus estudios doctorales las realizó en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Entonces, tenemos dos grandes expositores que nos van a contar primero los efectos, con David vamos a ver los efectos, la evidencia que existe respecto a espacios verdes y efecto en salud, y luego eh, continuaremos con, con Tiana, quien nos va a contar la experiencia e investigación, en, específicamente en Brasil, eh, en los estudios que ella ha llevado a cabo. Le recordamos, por favor, le recordamos la invitación a los comentarios, eh, preguntas. Eh, lo pueden realizar por el chat. Después de terminar la presentación de Tiana, vamos a recoger esas preguntas y conversar un poco sobre ello. Dejamos con usted en primera instancia a David y luego eh, Tiana. Muchas gracias. Gracias, María Elisa. Gracias a todos y gracias a la OPS ya a la ICI por la invitación a ser parte de este webinar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Para que estén viendo mi, mi presentación. Bueno, soy Rojas, estoy en la Universidad Estatal de Colorado y lo que les voy a dar es una introducción de los espacios universidad. Como vemos en la imagen, tenemos... Un crecimiento poblacional muy importante en las áreas urbanas, en mucho concreto. Nos hemos enfocado en, en construir mucho y cuando comparamos a la área rural, en donde el... está un poco más de todo, como esperamos en el imagen. Por lo tanto, nos hemos olvidado pues hemos perdido un poco de las oportunidades con la vegetación, con el aire, con las áreas de la vegetación, con las ciudades. Y algo que puede cooperar o bien a las áreas verdes buscan pues, muchos beneficios. Podemos ver dónde estamos trabajados, si queremos vivir o hacer actividad como está aquí. Las áreas verdes presentan muchas oportunidades para productos de vida saludables. Uh, esta presentación incluye este estudio y este estudio lo que ven es una transición entre el aumento de las áreas verdes y la probabilidad de tener actividad física o de hacer, actividad física moderada o vigorosa. Y lo que ven aquí es que entre más acceso tengamos a áreas verdes, la probabilidad de ser unas personas activas se incrementa. Entonces, las áreas verdes ofrecen esta, este tipo de, de oportunidades. Este estudio compara que no solamente la presencia, sino cuánto y qué tan cerca están las áreas verdes podría ayudarnos a ser más activos o no. Esta barra azul que tenemos aquí nos dice... ...aquellos que son muy activos y conforme se va alejando o la distancia, vivimos más lejanos a estas áreas verdes... ...nuestra probabilidad o la cantidad de actividad física que tenemos o que realizamos es menor. Y al contrario, esta área más oscura nos muestra que cuando se alejan las áreas verdes... ...nuestra cantidad de sedentarismo incrementa. Entonces, no solo la presencia, sino la cantidad. Las áreas verdes también son ahora una zona para disminuir nuestro estrés, para relajarnos... Y lo que tenemos en este estudio es uh, un grupo de voluntarios en los que se sometió a un estrés, se les midió la presión arterial y esta barra que ven aquí es la presión arterial. Cuando se somete a un estrés, se elimina el estrés y se exponen estos voluntarios a un área en donde están expuestos al tráfico motorizado y se ve que la presión arterial realmente se recupera mínimamente y después se vuelve a mantener el estrés. Estos vínculos voluntarios cuando se exponen a un área comercial como un centro comercial un área peatonal el estrés o la presión arterial se recupera más rápidamente pero cuando lo comparamos con áreas naturales y se exponen estos mismos sujetos a un área verde la recuperación de este estrés o de esta presión arterial es mucho más rápida y sostenible. este estudio compara imágenes donde tenemos menos lo que ven aquí igualmente se mide la recuperación del estrés y lo que presenta este gráfico es cuando vamos incrementando la cantidad de, de acuerdos que las personas ven la recuperación al estrés incrementa entonces todavía estamos estudiando cuáles serían las principales características o las razones para que se produzca este beneficio en términos de estrés pero vemos que solamente las imágenes pueden ayudar a mejorar nuestro estado de vida. este otro estudio un escuelas y se medieron y se compararon a escuelas que tenían más o... áreas urbanas con uh, áreas verdes alrededor. Se hicieron estudios de memoria de trabajo en los estudiantes, se hicieron test de computadora para ver uh, sus capacidades para interpretar esta memoria de, de trabajo. En los... en los de trabajo de aquellos estudiantes uh, que estaban en escuelas con menos áreas verdes alrededor. Esto quiere decir que esto tiene un impacto directo en uh, actividades agudas en la memoria y que si pudiéramos desplazar o incrementar las áreas verdes en las escuelas, podríamos mejorar uh, la memoria uh, de trabajo en los estudiantes. Este estudio se centra en enfermedades psiquiátricas y aquí lo que nos muestra es un mapa de Dinamarca y este, es, este gráfico que tiene en la derecha muestra aquellas áreas con mayor verdor urbano tienen menos probabilidad, uh, las personas que viven aquí, uh, de tener o desarrollar una enfermedad psiquiátrica que aquellas que viven en áreas con menos uh, áreas verdes. Lo importante de este estudio es que esto pasaba no solo en las áreas urbanas, sino también en poblaciones más pequeñas y en las áreas uh, rurales. Lo que ven aquí es una tendencia que se repite en las diferentes áreas. Independientemente de donde uno viva, uh, una mayor exposición o proximidad a áreas verdes disminuye nuestra probabilidad de padecer enfermedades psiquiátricas. Las áreas verdes también nos ayudan a convivir, a interactuar con nuestros vecinos, o con nuestra área social o con nuestra red social. Um, y este incremento de nuestra red social se ha, se ha estudiado y se ha relacionado con una reducción en la mortalidad. Aquellas en una mejor red social, de amigos, de compañeros de trabajo, de escuela, tienen un 40% menos de probabilidad de, de mortalidad. Otra parte importante uh, de las áreas verdes es el microbioma. El microbioma es aquellos, estos microorganismos que viven en nuestro, en nuestro cuerpo, ya sea en la piel, en la boca, en el tracto gastrointestinal, etcétera, y pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos, que nos ayudan a mantener el, el, el sistema inmunológico y nuestro organismo funcionando. Este microbioma se enriquece cuando estamos expuestos a áreas naturales en donde con el aire, con el, tocar simplemente el suelo, la naturaleza, la vegetación, se incrementa la diversidad de estos microorganismos en, nuestra, en nuestro cuerpo. Especialmente, tal vez han escuchado el término de probióticos, y estos son los microorganismos que nos ayudan en el tracto intestinal a mejorar las barreras de protección, que serían las capas que cubren el intestino, pero también a competir con los um, organismos que pueden ser más agresivos o patógenos para nosotros. También estas bacterias ayudan a mantener nuestro sistema inmunológico al día. Uh, este es un estudio que comparaba el tipo de suelo en donde vivían las personas y aquellos que vivían cercanos a un bosque o un área uh, de agricultura tenían una mayor diversidad y cantidad uh, de bacterias en la piel. Esto es importante en este otro estudio. Vieron que vivir más en estas zonas donde estamos más expuestos al bosque o a la agricultura reducía el riesgo de enfermedades alérgicas. Esto no solo pasaba en aquellos que eran granjeros, sino en aquellos que vivían allí y no se dedicaban a, a la agricultura. Entonces, vemos que esta mejora en, la, en el microbioma podría ayudar a afectar al mundo. Las áreas verdes también afectan la contaminación del aire. Uh, y La contaminación del aire tiene diferentes fuentes de emisión. La mayoría de estas en las áreas urbanas son de origen antropogénico. Um, y las áreas verdes pueden ayudarnos a mejorar la calidad del aire, ya sea en diferentes disposiciones de estas áreas verdes. Y esto es porque las áreas verdes pueden absorber parte de esta contaminación, pueden ayudar a que se disperse la contaminación, aunque en las áreas verdes también pueden producir polen. Y este polen puede ser el legénico para ciertas poblaciones y tendríamos que considerar estas especies y también las plantas o la vegetación emite precursores de otros contaminantes como los compuestos orgánicos volátiles. La disposición y la cantidad de, estas, de esta vegetación, de estas plantas, nos ayudará a mejorar realmente cómo uh, se utiliza para reducir la contaminación del uh, aire. Las áreas verdes también pueden mejorar la humedad. Y la temperatura en las áreas urbanas, y las olas de color son un ejemplo de esto. Y hay es bastante estudio, bastante, eh, bastante evidencia, en donde han metido la temperatura en las ciudades. En el centro de las ciudades donde hay mayor mayo concreto. lo que se encuentra es que la temperatura incrementa comparado con áreas donde hay mayor vegetación. O en sea, la intervención o la, el incremento de áreas urbanas con verdor, con vegetación, puede reducir hasta 4 o 5 grados centígrados la temperatura en estas uh, áreas urbanas o en estas olas de calor. Especialmente en estos días de verano, en donde uh, los extremos de temperatura pueden ser un problema para, para personas con enfermedades respiratorias preexistentes o cardiovasculares transistentes. Este gráfico es solo para mostrarles todas las uh, relaciones que existen entre las áreas verdes y la salud. Y he tratado de explicarles un poco estas, estas flechas y cómo se relaciona las áreas verdes con diferentes determinantes de la salud y cómo esto al final puede impactar a la salud de la población. Antes de terminar, quiero uh, presentarles un par de, de ejercicios y eh, estudios que hemos hecho. Este es un mapa de la ciudad de Barcelona, en España, en donde eh, la alcaldesa quiere o está intentando implementar uh, una mejora en el, en el área urbanística, especialmente en el espacio urbano, tratar de remover los vehículos motorizados, que es lo que ven a su mano izquierda, y reducir el espacio para el tráfico, cerrar estas calles y crearlas para hacer parques, avenidas, peatonales uh, ciclovías recreativas. Entonces, es un cambio de, del diseño urbanístico y solamente es un reuso del espacio público que ya existe. Lo que ven aquí es un, en la imagen superior es lo que existía en una de estas áreas piloto de intervención, en donde tenemos el tráfico y abajo lo que ven es la intervención ya aplicada y lo que ven es que hay más árboles más áreas verdes y lo que hicimos es medir cuánto de espacios verdes tenemos en la ciudad actualmente lo que es el impacto que eso las olas de calor lo que ven aquí es un mapa menos el futuro olas de calor y también a lo que había una reducción en el tráfico motorizado, la calidad del aire actual y en el futuro y el ruido de tráfico. Estimamos esto en términos de mortalidad. Tratamos de estimar cuál sería el beneficio de esta uh, intervención urbana en términos de muerte prematura y lo que encontramos es que en total, uh, si se mejorara este ambiente urbano, se podrían prevenir más de 600 muertes al año uh, y específicamente de las áreas verdes, 60 muertes prematuras podrían evitarse cada año en Basilic. Esto, algo similar hicimos en la ciudad de Blackwood, que es una ciudad en el centro del Reino Unido, una ciudad industrial, en donde estimamos, y lo que ven aquí en este gráfico, es la tasa de mortalidad relacionada en diferentes estratos sociales o áreas de deprivación dentro de la ciudad social, um, debido a la falta de acceso a áreas verdes. y Lo que encontramos aquí es que aquellas áreas en donde hay una mayor deprivación social sufren más uh, de falta de acceso a áreas verdes Uh, y tienen mayor mortalidad por esto. Y esto pasa también para otros factores ambientales Entonces, esto, las áreas básicas también tienen un, un contexto de equidad. Este es un ejemplo de las de Filadelfia aquí en Estados Unidos, uh, en donde el, el servicio de el forestal de Estados Unidos nos pidió que ayudáramos a hacer una estimación en impacto de salud. Lo que ven aquí, uh, la ciudad de Filadelfia, en los círculos, ven un área con muchos árboles, y en el otro círculo ven un área con menos árboles, lo que tenían es un escenario del futuro, ¿qué pasaría si incrementáramos los árboles en esta ciudad en aquellas áreas de donde tenemos un déficit de esta vegetación? Y lo que hicimos es cuantificar estos escenarios al futuro y lo que estimamos, lo que ven en estos números, en la parte de abajo, es de 718 uh, muertes prematuras podrían prevenirse si la ciudad de Filadelfia incrementara en un 30% la cantidad de árboles en su ciudad. Y esto lo redujimos en más de 6.000 millones de dólares de impactos económicos relacionados con la salud Lo que vemos aquí es un gran, una gran oportunidad de salud pública para intervenciones de vegetación urbana. Y como estamos trabajando con la OEPS y con la ONS en este tipo de estudios y herramientas para cuantificar los beneficios en términos de mortalidad y otros impactos en la salud de incrementos y cambios y distribución de las áreas verdes urbanas. Este es un ejemplo que estamos haciendo ahora, que es recolectar la cantidad de verdor urbano de vegetación en seis ciudades en Latinoamérica. Lo que ven aquí es la distribución de la vegetación en estas seis ciudades, incluye Argentina, Ciudad de México, Asunción, Paraguay, Bogotá, Caracas y São Paulo. También hemos hecho un mapa de cuáles son los parques que existen en estas seis ciudades, y especialmente parques que midan más de media hectárea existe una recomendación pública uh, sobre eh, que la, las personas o la población debería vivir a una distancia menor de 300 metros de un parque, por lo menos de, de media parte. Lo que hemos encontrado es que hay una gran variabilidad en las ciudades de Latinoamérica. En promedio, uh, un 20% de la población uh, realmente tiene acceso a un parque a menos de 300 metros de su casa. Esto quiere decir que todavía hay una gran uh, oportunidad para haciendo intervenciones en áreas urbanas con parques. No quería terminar sin, sin mencionar que en este tiempo de pandemia las áreas verdes y los parques son gran, un gran lugar para, para mejorar nuestra salud, pero siempre y cuando mantenemos nuestra distancia física y usemos el cubrebocas de otras. Sin más por el momento, este es el correo electrónico, mi Twitter y al final, donde tenemos las respuestas Gracias. Muchas gracias, David, por la presentación. Eh, muy interesante. Vamos a resumir las preguntas y las dejamos para el final después de la presentación de, de Diana. Diana, dejamos el micrófono para ti. Sí. Si me dan unos minutos, necesito compartir las pantallas de, de Tiana. Un segundo, por favor. mientras recordamos a los participantes si pueden dejar sus comentarios en el chat eh, preguntas e eh, identificar de qué país son para que veamos quién con quién está a quién están llegando este este buen les agradezco indicarme si pueden ver la presentación no todavía no vemos no. todavía no ¿No ven si estoy compartiendo la pantalla? No. No. Un segundo. ¿Ahora la pueden ver? Sí, ahora sí. Ok, deme un segundo, por favor, que quiero ponerla desde el inicio. Okay, ¿ahora la pueden ver? Sí. Si tiene, por favor, solamente le pido que me indique cuando necesite cambiar de lámina, por favor. Ok. Um, buenas tardes. Me gustaría agradecer la invitación para presentar el trabajo de verdes urbanos en la ciudad de São Paulo. Eh, voy a hablar eh, un poquito de, sobre los servicios ambientales de las áreas verdes, solamente para contextualizar la investigación. ¿Lo Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, nosotros eh, hablamos sobre el aumento del valor de la resistencia, sobre la estética, sobre la polución del ar, sobre la escapada de agua, la temperatura, biodiversidad, alimentos y producción de oxígeno. Próximo. Eh, aquí eh, mostro algunas imágenes para observar las, los espacios urbanos con verde y sin verde. Eh, ¿Cómo es la sensación cuando tú estás a observar espacios como un árbol, pasto, eh, cuando estás a observar áreas muy cimentadas, con muy construcción? Yo voy a hablar un poquito de la ciudad de São Paulo, cómo es distribuido el, eh, el verde urbano en la ciudad. Esta eh, foto es de la área en el extremo de la ciudad. Eh, la ciudad de São Paulo es rodeada de verde, que son áreas con parques de preservación ambiental. La ciudad de São Paulo tiene aproximadamente mil kilómetros cuadrados y es una población de 12 millones de habitantes. Esta es la región metropolitana de São Paulo donde pude observar que está rodeada de áreas de preservación ambiental, principalmente áreas de riego de agua, y esta región metropolitana eh, conocida como preservación ambiental. Eh, estas áreas están sufriendo presiones y son rodeadas de residencias estão a invadir as áreas de proteção. Próximo. A anterior. Perfeito. Uh -huh. ah, sim. Acá eh, me gustaría demostrar eh, en la derecha una área más noble de São Paulo, donde puedes ver el verde en lo tecido urbano, en las otras áreas más pobres, donde solamente hay verde en las bordas, eh, que no hay muy verde en lo tecido urbano concordando, el poco verde que hay en las áreas pobres en otros sitios urbanos son los verdes que se resta de las áreas de preservación. Próximo. Esta es una foto tirada en la área central de São Paulo, eh, que hay una densidad populacional muy alta y también no hay muy espacio para plantar el verde. Próximo. Acá es como se ve el verde eh, cuando se está en la altura del suelo. Nosotros podemos ver que la manutención del verde no es muy buena. Es eh, como se podan las árboles, como se cortan las árboles y cómo las árboles son plantadas, no es adecuado. Próximo. Acá podemos ver la, eh, de la última semana el problema de una nueva área que antes había muy verde y ahora no hay verde. Eh, es una reforma en la área central de São Paulo que eh, no hay verde y le, lo poco verde que había ascortado. En una foto de la. Avenida Paulista, eh, que costuma seguir con proyectos llamados eh, Avenidas Cerradas. Las personas están acá sin verde, 10 no importa la temperatura de es un área, área de lazer eh, que las personas costuman ver. Eh, de acuerdo con el redactor jefe de la revista, los paulistas no gustan de sombra, no gustan de árboles, eh, Porque si gustasen, estarían más en, la, en los parques que en la avenida. Próximo. Yo voy a hablar eh, solamente un poquito sobre la distribución de vidas en río de Janeiro porque yo no tengo mucho estudio sobre la, lo de la distribución, pero a mí me gustaría demostrar que algunas cosas son semelhantes con São Paulo. Que las, las áreas más nobres poseen el verde en el tecido urbano. Eh, las áreas más pobres están muy próximas de áreas de preservación, como eh, invasiones en la floresta de Tijuca, y los barrios nobles tienen la vegetación en las eh, avenidas de ruas. Próximo. Acá, la misma cosa en Salvador, donde los barrios más nobres hay la vegetación en el urbano, en los barrios más pobres solamente las áreas de reservación próximas. Eh, ahora voy a hablar un poquito sobre mi investigación eh, de mi postdoctorato eh, sobre cobertura del sol de salud. Eh, un lugar de estudio son la región metropolitana de São Paulo y la ciudad de São Paulo. Inicialmente trabajamos con dos estudios. Próximo. Un estudio es el estudio longitudinal de salud de Adulto, adultos investigando dislipidemia, hipertensión y diabetes. Nosotros usamos la, la actividad física, e, é, índice de masa corpórea y e la datos demográficos como covariables. Y otro estudio es São Paulo Mega City Health Survey, que es un estudio transversal. Y nosotros utilizamos los resultados de ansiedad y depresión, eh, covariables como los datos de demográficos. Próximo. ¿Cómo se fue el cálculo de cobertura del suelo yo utilicé una clasificación automática con un algoritmo de Random Forest y, eh, con el programa eh, Quantum GIS. Yo tengo una ortofoto con la banda Near Infrared and we, uh, que nosotros usamos para clasificar cada, eh, cada diferente clase de su, uso, uso de solo. ¿Cuáles son las exposiciones a los espacios verdes que nosotros utilizamos? Eh, en la primera imagen, nosotros utilizamos eh, los datos de árboles de ruas. En la segunda imagen, los datos de la distancia euclidiana de los parques. Eh, el porcentaje de cobertura terrestre, y eh, el número de árboles de cada año. Eh, Los utilizamos de buffers de mil metros para la salud mental, eh, 300 metros para eh, el ELSA. Eh, utilizamos también los distintos eh, prefecturas regionales. ¿Qué hacemos? Para la clasificación necesitamos utilizar varias clases de cobertura de suelo para clasificaciones supervisionada para conseguir más, más eh, resultado más preciso. Pero para análisis, nosotros utilizamos solamente las copas de árboles, el pasto, el suelo desnudo asalto, lago, y pechos ¿Lo hacemos? Los principales resultados de ELSA eh, están publicados. Eh, nosotros podemos observar que un aumento de mil árboles plantados en una prefectura regional disminuiría la posibilidad de tener detención en 6%. Y un aumento de techos iría... Eh, aumentar la posibilidad de eh, a la presencia de parques, acá nosotros utilizamos un kilómetro eh, de distancia de parque, eh, nosotros observamos que personas que viven a menos de un kilómetro de un parque tienen eh, menos probabilidad de hipertensión y eh, cuando son dos parques, menos. Ainda. Próximo. los principales resultados de MegaSeed Metal Survey eh, de trabajo es en eh, revisión. Eh, nosotros observamos nuevamente que la presencia de los espacios viertes disminuye la la probabilidad de las personas tener ansiedad en el aumento de las áreas construidas nos observamos la probabilidad aumentada de las personas tener ansiedad Entonces, acá nosotros separamos las coberturas de solo y cuatro eh, nosotros observamos que cuando hay más, eh, más verde, nosotros tenemos menos probabilidad de la ansiedad. Y cuando tenemos más áreas construidas, los cuartos mayores de áreas construidas, nos obtenemos más probabilidad de ansiedad. Y en este en el mismo estudio nosotros no podemos observar ninguna correlación de la depresión con la cobertura de solo. Solamente la ansiedad se puede observar la correlación. ¿Y como las conclusiones finales nosotros podemos decir que los resultados de la ciudad brasileña no se pueden comparar con los resultados de las ciudades europeas o americanas. Nosotros tenemos una ocupación desordenada del territorio. Eh, nosotros tenemos muy problemas con la población que no se cuenta de los beneficios del espacio verde. Hay el miedo del cine, porque muchas personas piensan que es peligroso, como tú estás en una área verde que no tiene personas. También tenemos un problema de mantenimiento deficiente de los verdes en las ciudades brasileñas, por ser un servicio público, no tener muchas personas para trabajar. Uh, no, eh, no podemos decir también que grandes ciudades tienen problemas en la gran la de las personas, en eh, la ciudad. Eh, para ir a trabajar, una persona puede demorar dos horas en el transporte en una ciudad de São Paulo. Eh, nosotros necesitamos considerar la exposición durante el transporte. Eh, um, nosotros necesitamos decir también la importancia de cómo se distribuye el verde en el tejido urbano en la ciudad. Si nosotros tenemos muy verde concentrado en una pequeña área o si el verde es distribuido en el tejido urbano. Eh, yo pienso que cada tipo de distribución de verdes eh, más concentrado por los residuos urbanos depende de, la, de qué comorbididad nos estamos a estudiar. Próximo. Eh, gracias. por la atención. Eh, si me ah. gustaría contactarme eh, de contacto, estoy disponible. Muchas gracias, eh, Tiana, por la presentación. Eh, mientras te escuchaba comentando lo del estudio, me parece que es un desafío que tenemos. Mucho de lo que ocurre en Brasil eh, es similar en, en el resto de los países latinoamericanos en cuanto a cambios de urbanización, de tipo de, de árboles, de árboles urbano, etc. Entonces invito a David también y Tiana que se unan para que recibamos algunos comentarios, preguntas de, de las personas y aprovechamos de saludarlo. Hay gente de Colombia, de, bueno, de Chile, de Lucha a la Frontera, de Paraguay, de Brasil. Así que muchas gracias por, por estar acá. David, ¿lo tenemos por ahí? Sí, muchas gracias. Y le pedimos a a Celeste, si es tan amable, si puede maximizar a, a los colegas. Eh, en cuanto a las imágenes, se, se puede apreciar mucho mejor eh, la conversación por las personas que, que están escuchando. Entonces, tenemos algunas preguntas. Vamos a partir con una que, que nos dejó Samuel Osorio, de Colombia, que nos dice, ¿de qué manera las áreas verdes ayudan a mejorar la calidad del aire? Y se la dejó indicada para David, dice incluso en él. En el vale. chat. Yo creo que es Pasamos un, la pelota a David. Sí. Yo creo que es un punto muy importante y es una de las preguntas frecuentes que nos hacemos en términos de cuánto realmente las áreas verdes pueden mejorar la calidad del aire. Hasta ahora la evidencia sugiere que ayuda a mejorar la calidad del aire, pero no tanto como esperábamos o quisiéramos que fuera. Las áreas verdes es un contribuidor a reducir y a dispersar la contaminación, pero la, la vegetación no absorbe tanta contaminación como desearíamos que hiciera, pero pensar que las áreas verdes también tienen un efecto de sustitución. Si reutilizamos el espacio uh, de tráfico motorizado, si añadimos áreas verdes, podríamos no solo incrementar un área de absorción o dispersión de dispersión de contaminación, sino de reducir las emisiones. Otro punto muy importante sería considerar el tipo de plantas, el tipo de vegetación, uh, y las especies y la cantidad uh, para que esto realmente no se comportara como un problema emitiendo más contaminantes o polen en aquellas personas que podrían ser más susceptibles. Hay, un, hay bastante evidencia sobre qué especies son más alergénicas y qué especies son menos alergénicas y siempre se recomienda que se utilicen plantas que sean nativas, en las que requieran menos mantenimiento, las que requieran menos agua y que sean más resistentes para el clima local. Aquellas plantas que fueran más externas son las que más servicios y gastos van a requerir en la autoridad local y son las difíciles de mantener. Muy bien, gracias, David. Eh, Súper práctico lo que nos comenta, porque siempre... Eh, veo al menos en mi país las políticas de, de incorporar en los espacios verdes especies introducidas. Entonces, dejando de lado un poco lo nativo, y acá es una buena sugerencia para reforzar, o uno para tener argumentos, para pedir a nuestras eh, autoridades de la inclusión de especies nativas. Entonces, bueno. Esta pregunta ahora va para, para Tiana, que viene de eh, Natalia Solís, que creo que va de la mano con este otro comentario que nos hace, eh, nos hace también Samuel que dice eh, sobre él es de Colombia, dice cómo podemos implementar más áreas verdes en una ciudad como Bogotá, donde el hacinamiento, a la sobrepoblación es muy marcada en diferentes localidades o distritos de la ciudad, donde el plan de ordenamiento territorial de la ciudad da prioridad al uso del suelo residencial e industrial antes que el recreativo. Y esto va de la mano con lo que pregunta también Natalia. ¿Cómo implementar estos espacios en los planes de desarrollo territorial de cada país? ¿Nos pudiese comentar un poco, Tiana, tu experiencia o alguna sugerencia respecto a la implementación de los planes de desarrollo territorial? Sí. Um, para la implementación de los planes, eh, yo pienso que nosotros como pesquisadores, científicos, nosotros debemos mostrar los beneficios del, del verde para intentar probar que es necesario la implementación del verde en la ciudad. Eh, disculpa, eh, la otra pregunta es... Es relacionada, es la misma, es la misma de la pregunta que está relacionada, sí. ¿Cómo se hace? El... ¿Cómo podemos acto. Eh, solicitar o decidir en que se ha incorporado el espacio verde urbano En al final de, en el tomador de decisión, en la autoridad política o en los planes yo, de desarrollo yo, territorial? Yo, yo pienso que es como mostrar que la economía que es eh, tener cuando usted disminuir los impacto en la salud de la población? Mostrando que lo viene tras beneficios para la salud. Eh, pensar que nosotros tenemos eh, menos muertes, eh, menos personas doentes, cuando nosotros tenemos más verdes. Eh, acá en Brasil, eh, realmente es más fácil hablar con políticos cuando se habla de cuánto dinero él va a gastar, cuánto dinero él va a gastar menos si él implementar una política que preserve la vida y la salud. Excelente. una muy buena estrategia, creo, llevarlo al tema de estos sistemas económicos que converse con el sistema de salud. Y con lo de ambiente. Acá hay otra pregunta para ahora para eh, David, de Ángel Rincón, de Paraguay, que dice, ¿cuándo se realiza una reforestación dentro del área urbana? No era pregunta, del anunciado. ¿Qué tipo de especies arbóreas no son adecuadas debido al incremento de los COPs que afectan a la calidad del aire? Pero es como más, más específico, no sé, David, si, si nos puedes comentar bueno, algo. También es, creo que es muy buena pregunta y está relacionada con el comentario anterior. Uh, creo que hay ciertas especies y la recomendación sería, no sé, la recomendación sería nuevamente elegir plantas que sean nativas. Hay ciertos árboles especies que están más relacionados con la emisión de alergenos, pero en términos de compuestos orgánicos volátiles, no estoy seguro que haya visto algún estudio que caracterice especies que emiten más o menos... No quiere decir que no exista, y creo que es una pregunta muy interesante, porque estos compuestos son precursores de, de contaminantes del aire. Pero recordemos también que, aparte de las áreas verdes, uh, las principales fuentes de emisión en áreas urbanas tienden a ser uh, tráfico motorizado y, a veces, industria o construcción. Entonces, ayudar a, la, a las áreas verdes con intervenciones que se enfoquen en estas áreas primordiales de emisión de contaminantes Uh, podría ser una estrategia mucho más efectiva que enfocarnos principalmente en las áreas verdes como captadores o reductores de, de precursores de contaminantes. Y antes de terminar, quería conectar un poco con la pregunta anterior uh, en términos de densidad de población. Yo creo que esta es una pregunta que las autoridades locales siempre tienen, de dónde poner las áreas verdes en donde tú tienes poco espacio público, donde hay un área muy, muy densa. Y esto es algo que muchos alcaldes han visto y no es necesario crear nuevos parques o destruir viviendas o áreas que ya están construidas, sino reutilizar tal vez el espacio público que tenemos hacia otros usos de suelo. Y esto quiere decir el ejemplo que di de Barcelona. Barcelona es muy densa y no tiene mucho espacio realmente para crear nuevos parques. Pero lo que decidieron es reordenar el espacio que está dedicado al tráfico motorizado para crear más verdor. Aún en aquellos lugares en donde no se puede eliminar completamente el tráfico en las calles, se puede hacer las aceras un poco más anchas y ahí puede haber verdor urbano. También se puede estimular las, los jardines verticales o las, las áreas verdes en los techos de los edificios. O sea, todavía hay intervenciones que pueden ayudarnos a mejorar la cantidad de verdor urbano sin, en, en aquellos casos en donde hay mucha densidad y poco espacio público. Y, y en términos de planes de ordenamiento urbanístico, nosotros tratamos de sugerir que en el plan de ordenamiento urbanístico siempre haya una colaboración entre los departamentos de salud y los de urbanismo para que se haga una evaluación de impactos en salud que sea bueno, cualitativa para que se introduzca el concepto de todas estas intervenciones urbanísticas que podrían mejorar la salud de la población. Los urbanistas hacen salud pública todo el tiempo y si pudieran tener esta evidencia antes de que tomen las decisiones, sería la mejor forma de introducirlo en, en, en el plan de ordenamiento urbanístico final. Y el, el trabajo que estamos haciendo con la OPS, OMS, en términos de, de la herramienta Green UR, que es esta herramienta para estos decisores públicos que puedan cuantificar en sus propiedades cuánto del verde puede mejorar la salud y la economía relacionada con la salud de estas intervenciones en su, propia, en su propia ciudad. Entonces, estas herramientas están dedicadas para ellos, para que ellos jueguen con los números, diseñen áreas verdes y vean las oportunidades en la salud eh, y económicas relacionadas con la salud de estas intervenciones. Muchas gracias, David. Vamos a estar atentos y atentas al desarrollo de esta herramienta para darla a conocer en nuestro respectivo país. Eh, acá, Guatemala, perdón si está mal pronunciado, León, de México, pregunta para Tiana, dice, las favelas, eh, los pobres, digamos, dice, están cercanas a las áreas protegidas en Brasil, pero no necesariamente las usan como parque o sí, ¿encontraron que las, reconoce, las reconocen en sus beneficios? Pregunta acá eh, el colega. Uh, pues, las personas que viven próximas de las áreas protegidas eh, generalmente no usan como parques porque estas áreas costuman ser muy peligrosas eh, los ladrones los, los, eh, los tráficos usa estas áreas para despejar los cuerpos son but, pero hay el, el, el, el, el beneficio de la polución del ar, hay el beneficio de la temperatura del de ar. No necesariamente usará para actividad física o para la estética, pero para la polución, para la temperatura, para eh, la, el escogimiento de la agua... Eh, nosotros tenemos otros beneficios del verde en un área como esta, que afectará a la salud de, de una forma y no necesariamente eh, de como utilización del parque. Perfecto. Bueno, estimada, estimado, estimado eh, damos término a esta parte, con honor al, al tiempo, para que nos vamos a almorzar, los que no hemos almorzado. Y le agradezco la generosidad de nue nuevamente por compartirnos el tiempo, David, toda su experiencia, también Tiana, eh, y tomar el desafío de presentar en Portuñol. También muchas gracias, que tienen una mezcla entre inglés, francés, portugués y español, debe ser bastante complejo y lo agradecemos. Así que muchísimas gracias también a OPS y al capítulo latinoamericano de la Sociedad de Epidemiología Ambiental, Internacional de Epidemiología Ambiental, por darnos este espacio para aprender y también crear las redes para que en algún momento eh, podamos colaborar, cada uno en su país, dentro de la región, a impulsar esto del espacio verde urbano y eh, como factor protector de todas las enfermedades que ustedes ya nombraron en, en nuestra población. Así que dejamos a Daniel. Muchas gracias. Buenas tardes. No, gracias, eh, María Elisa. Gracias, gracias, David. Gracias, Tiana. Y gracias a todos que pudieron participar hoy eh, de esta sesión. Me parece una sesión eh, bastante productiva. Como yo indiqué al principio, eh, contamos con ustedes. Me parece que tenemos acá una red bastante eh, interesada en el tema, con experiencias para que podamos intercambiar. Así que la OPS, desde la OPS les invitamos que continúen a... a, a a interesarse por el tema y también de trabajar con nosotros para avanzar con la implementación de estas políticas, como me pareció muy relevante los comentarios, eh, las preguntas y las presentaciones, donde me parece que las evidencias son, son muy claras, ¿no? O sea, eh, ahora también es un poco el rol de la OPS de ayudar a, los, a trabajar con un pie cerca de las investigaciones y con otro pie en, en la toma de decisiones y trabajando con los ministerios y con las alcaldías y con eh, gobiernos provinciales, así que con, cuenten con nosotros para garantizar que las estas, estas estos temas que, que se están investigando, que a, aún mucho de ellos está en, a, a nivel de investigaciones, pero que cuenten con nosotros para que podamos Primero, eh, avanzar con las investigaciones también entre los países, aumentar la cantidad y calidad de datos, pero también para eh, hacer la información llegar a, eh, a los gobiernos eh, nacionales, eh, provinciales y municipales. Es un placer tremendo estar con ustedes una vez más. Me pareció una sesión estupenda. Y eh, con eso cierro la sesión y les agradezco mucho por eh, la participación. Ahí tenemos eh, algunas informaciones. Eh, me da la impresión, Ana María, si, si puedes asumir de ahora para hacer estas palabras finales desde el ICI y, y, y el OPS. Y le agradezco una vez más por eh, la invitación y por la participación. Un abrazo a todos y gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenos días, mi nombre es Ana María Mora y soy la Coordinadora del Capítulo de América Latina y del Caribe de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Quería agradecerles a Daniel, a Agnes y a sus colegas de la OPS por la colaboración en este webinar tan importante. También quería agradecerles a los panelistas, a David y a Tiana, y a la moderadora, María Elisa por estas presentaciones tan informativas y tan, tan impactantes para nuestra región. Finalmente, quería agradecerles a los más de 60 participantes de distintos países que nos han acompañado en el webinar de hoy. No cabe duda que para nuestra región es sumamente importante mejorar e incrementar la producción científica como apoyo al desarrollo de la salud ambiental de los países. También es importante que redes como el capítulo LAC de IACI impulsen esta colaboración y el crecimiento mutuo con el fin de acelerar este proceso. Es por esto que los queremos invitar a hacerse miembros de IACI y de nuestro capítulo, Abajo en esta diapositiva podrán encontrar el link para poder vincularse con la sociedad y también pueden encontrar el link para el curso básico de autoaprendizaje en epidemiología ambiental que está ofreciendo la OPS en colaboración con el capítulo LAC de ASI. Próxima diapositiva, Celeste, por favor. La... Solamente quería añadir el próximo webinar, no sé si puedes cambiar de, de diapositiva, Celeste, pero el próximo webinar se llevará a cabo. Celeste, no sé si no me escuchan. Gracias. Nuestro próximo webinar de la serie de colaboración OPS Capítulo Lacte-ICE se llevará a cabo el 9 de septiembre a las 12, mediodía, y se titula Vulnerabilidad al COVID-19 en poblaciones rurales y periurbanas de México por el uso doméstico de línea, Así que esperamos que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias nuevamente a la OPS y a todos los que nos los que pudieron participar en el webinar de hoy. Muchas gracias. Abrazo a todos.